Señor Presidente Luis Abinader, venir el día del natalicio del héroe Gregorio Luperón a su ciudad natal, nos dice sin lugar a dudas que usted es un estadista que promueve los valores patrios para agradecimiento de nuestra sociedad y también nos dice lo mucho que usted quiera a Puerto Plata, que la tiene presente con todo el impulso que directamente usted le da a nuestra provincia. Hoy Puerto Plata cuenta con un presidente que siente por Puerto Plata, que ama a Puerto Plata, que apoya a Puerto Plata y que le da el seguimiento a Puerto Plata. No con palabras, sino con hechos. Gracias, señor presidente, porque el cambio seguirá avanzando sin detenerse. por primera vez después de la inauguración de la estatua ecuestre y de esta avenida Gregorio Luperón hace muchísimas décadas, un presidente de la República no le rendía un homenaje tan sentido, tan hermoso, tan patriótico, tan nacionalista a la espada gloriosa de Gregorio Luperón. Es hoy pues una fiesta para la República Dominicana Una fiesta Que se complementa Con la decisión adoptada por el presidente Luis Abinader En el día de hoy Mediante una resolución presidencial En su condición de jefe del Estado Y tenía que ser un día como hoy Día de Gregorio Luperón Luis Abinader es sin lugar a dudas, un hijo legítimo del pensamiento democrático liberal, nacionalista del fundador del Partido Azul en el siglo XIX y líder de las ideas democráticas del pueblo dominicano. Un presidente que continúa la obra de Gregorio Luperón.